Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. De deciros que ya hemos llegado a la cifra de mil visitas en TikTok. Estamos y en YouTube, y en Twitter y en todos lados. En, en, por cierto, en Twitter nos están a punto de dar el verificado. Gracias a todos los que estáis eh, comentando los vídeos. Y recuerda darle like, compartir, comentar y hacer lo que queráis con los vídeos. Porque lo importante es que vamos a preparar un merchandising super guay. Y solo si le das like lo podemos preparar. Así que el tratamiento de MTR, que a ver si lo digo bien... E estimulación magnética talosquenal repetitiva está más cerca y está más cerca gracias a ti hoy quiero hablar del tabú el tabú de la salud mental eh, como enfermo me he encontrado muchas veces cuando tienes que ir a una fiesta o algún sitio así o incluso justo después de mi primer ingreso en 2009 que cuando volví al básquet me hacían el vacío e incluso recordé una frase que alguien que me dijo no tú no juegas que estás loco para entonces eh, nadie entendía lo que pasaba solo entendía que a ti te pasaban cosas raras o que te habías intentado autolesionar y eso lo veía muy malamente entonces yo vi como de un día para otro perdí amigos en el pueblo eso es como un pedo se tiraste al se tirar el pedo y automáticamente todo el mundo sabe lo que te pasa ¿no? y me costó mucho recuperar la confianza en mí mismo por eso te digo que si te pasa algo de salud mental te voy a decir dos cosas que a lo mejor te pueden ayudar ya las he dicho anteriormente pero las repito quien ha tenido un problema de salud mental es porque emocionalmente es más activo que otra persona y seguramente más inteligente. Así que no te dejes pisotear por nadie, que a lo mejor solo tiene dos neuronas que le van circulando alrededor del cerebro. Sin más, chicos, eh, por muy tabú que sea, vamos a hacer que la salud mental sea algo normal, ¿de acuerdo? Yo soy así y nadie me cambiará, ¿de acuerdo? ¿Veis? Como veis, es la voz y la voz se puede impostar, pues a hacer lo que quieras y ser como quieras. Nadie te tiene que decir cómo ser ni cómo comportar. Un abrazo y hasta la próxima.